Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos ya transmitiendo aquí en, en vivo desde aquí la Iglesia Bautista del Centro. Ya estamos este, comenzando nuestro taller de crecimiento de Gálatas y hoy estamos probando un nuevo micrófono. Estamos con Cristian y Salvador ahí ya se está acercando y está viniendo. Saben que estamos con un nuevo micrófono. Espero ver, a ver si esto está funcionando, porque... La verdad es que eh, hoy lo probé en mi casa y estaba funcionando bastante bien, pero quiero ver si funciona en esta, eh, en esta oportunidad, si funciona, ya que la semana pasada tuvimos algunos inconvenientes con el sonido, quisiera ver que esto no nos vuelva a ocurrir, que eh, podamos tener un sonido un poquito más eh, agradable. Espero que, que esto su suceda de esta manera. Ahí vamos mirando Hola, Isaura, ¿cómo andás? ¿Funciona bien, Norma? ¿Se escucha bien el micrófono? Espero que se escuche bien. Eh, Isaura, ¿cómo andás? Bienvenida. Eh, sí, acá me está diciendo que funciona. Esperemos que se escuche bien. Si se escucha bien, eh, entonces el objetivo está, está dado. Si no se escucha bien, bueno, cambiaremos de micrófono, intentaremos con otro micrófono para que esto funcione mejor. Yo les voy a estar compartiendo ya, si puedo... Oh, vino nuestro estimado Mario. ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo bien? Dios te bendiga. Estoy probando acá un, un nuevo micrófono. Sí, traje una eh, como una pequeña eh, plaquita de audio para poder ocupar. Es un micrófono por que tengo aquí. El tema es que se puede escuchar porque, eh, Hola María Laura. Ahí, María Laura Miranda, que se está sumando. Y quiero ver si funciona porque la verdad es que eh, está todo muy lindo, pero eh, yo quería ver si, si esto está funcionando correctamente. ¿sí? Eh, hola, Ver Ojeda. Bendiciones. Bendiciones. Ahí ya estoy abriendo el Ishword. Hola Hilda, bendiciones. Así que se escucha bien. Bueno, si se escucha bien, ya entonces estoy contento de que el objetivo del de micrófono está funcionando. ¿Qué les parece si oramos y ya comenzamos con nuestro estudio 4? ¿Se dieron cuenta que ya estamos en el mes de noviembre y ya estamos terminando? Son seis estudios esta, eh, este, este programita inductivo de Gálatas, así que ya Pasamos, hoy estaríamos pasando la mitad de este estudio y la verdad es que venimos eh, aprendiendo o por lo menos recordando cosas que nos están sirviendo, creo, de mucho. ¿Mm? Así que oramos y le decimos Señor gracias por esta hermosa noche, gracias por el momento que podemos compartir juntos aquí, gracias por, esta, por este clima tan lindo Señor que hemos tenido sobre todo aquí en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, Hoy ha sido un día muy, muy lindo, Señor, donde no hemos tenido temperaturas muy altas y, y hemos disfrutado un día de una temperatura muy agradable, Señor. Gracias. Eh, y aún gracias por los días de calor que seguramente van a venir y por los días de frío que luego van a venir, Señor, porque los climas están también manejados por ti. Y Señor, así como manejas el clima, también manejas nuestros tiempos. Y te agradecemos por lo que estamos viviendo por las situaciones agradables y por las situaciones no tan agradables, por las bendiciones y aún por los problemas, porque de todas esas circunstancias vos seguís siendo el rey y vos seguís siendo el que nos eh, anima, el que nos protege, el que nos da paz, el que nos da esa fortaleza que estamos necesitando. Te bendecimos, te pedimos que nos ayudes en este tiempo y que podamos juntos... Eh, estar abordando este, este estudio inductivo de Gálatas y que tu palabra siga ministrándonos. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, ahí vamos a, a trabajar hoy con el capítulo 4, el versículo. Llegamos la semana pasada hasta el versículo 7, y ahora vamos a eh, ir al versículo 8 hasta el capítulo 5 versículo 2, eh, yo quisiera que vos te fijes si es posible, si tenés en tu, en tu posibilidad eh, la, la reina valera o la este, nueva traducción viviente o la biblia que vos consideres más correcta y que puedas buscar en el eh, capítulo eh, 4 de Gálatas, versículo 8, y podamos compartir todos juntos esto. A ver, voy a ver si te lo puedo compartir a, la, eh, a esta versión por aquí por la pantalla. Si me deja la, la versión, ahí ya te voy a estar compartiendo. Déjame un segundito que eh, dejo de compartir esto. Te tengo esta pantalla y te comparto la pantalla de la Biblia. A ver si me permite... Sí, ahí me está permitiendo. Ahí está. Ah, y vos los estás viendo. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Bendiciones. Ahí llegó Gabriela, así que la verdad que qué lindo que podamos estar juntos. ¿Sí? Ahí me están diciendo que se está escuchando bien, así que eso me, ha, eh, me alegra, me está alegrando mucho que, que podamos estar escuchando bien. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 8. ¿Vos qué versión tenés, Mario? ¿Cuál es la tuya? La compraste hace poquito. Ah, la diosa... ¡Uy, qué bueno! La diosa habla hoy es una muy linda versión. Vos tenés la Reina Valera. Vos tenés la NBI. Vos tenés la Reina Valera. Bueno, este, y después vamos a ver si podemos cotejar con alguna otra versión, pero qué bueno, ¿eh? Ahí dice el versículo 8. Vamos a ir hasta, como te decía, el capítulo 5, versículo 12, ¿sí? Vamos a leer todos puntos y luego vamos a ir respondiendo las consignas que nos...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 leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Más, el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y seguimos hasta el 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se si ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban Y ahí termina, ¿no? Bien fuerte el, el, el discurso de Pablo en esta parte Bien duro Pablo en esta situación Porque este, vuelve a encarar este tema, ¿no? Y ahora vamos a nuestro eh, estudio ¿eh? A ver qué te parece el estudio eh, Ahí yo te voy a poner la, la pantallita Perdón que ahí quito esto Y pongo compartir la pantalla ya estoy aprendiendo. Cuando terminemos todo, voy a terminar aprendiendo todo. Allá por diciembre creo que que me va a salir bien todo. <ríe> falta poquito. Bueno, ahí dice, en nuestro estudio 4, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿qué argumentos presenta Pablo en los siguientes pasajes para convencer a los gálatas que no deben guardar los ritos de la ley de Moisés para ser salvos y santos? ¿Sí? Acá viene lo interesante, porque acá vamos a comenzar a, a ver y a desglosar todos los argumentos, ¿sí? Porque Pablo parece que habla siempre de lo mismo, pero en realidad lo que está haciendo, no sé si alguna vez ustedes este, participaron de, sí, seguramente, ¿no? De algún juicio. ¿Participaron alguna vez de algún juicio? Vos no. Vos sí, ¿no? Vos, este, Salvador, ¿participaste alguna vez de algún juicio? ¿Tuviste algún juicio? Un juicio de trabajo, ¿sí? Entonces, más o menos conoces este, la jerga legal, ¿no? Por lo menos... En... Sí, ¿no? Viste que parece que cuando uno no, no conoce mucho la jerga... Bueno, vos trabajás en un estudio, ¿no? Vos trabajás en un estudio de abogados. Y ahí hay juicios por todos lados, ¿no? ¿Eh? Así que este, ahí en esos, en esos juicios, viste que... Eh, a veces, bueno, ahora hay juicios orales Pero acá en Argentina hasta que no habían los juicios orales Eran todos los, los escritos que se presentaban Y cuando vos veías los considerandos, ¿no? De por qué se pedía tal cosa o por qué se reclamaba tal otra Y entonces eh, casi como que si fuera una redacción de, de una ley, ¿no? Primero, segundo, tercero Como que este, cada argumento iba reforzando el argumento anterior Y presentaba una, una, una posición nueva Esto es lo que está haciendo Pablo si se quiere, Pablo lo que está haciendo es dando toda una argumentación cuasi-legal de por qué no tenemos que volvernos nuevamente a lo que veníamos hablando. No volvernos a la ley y tampoco practicar la ley, porque acá el problema ya no está solamente en que simpatizamos con este, los judíos, sino cuando comenzamos a practicar. Hace un tiempito habíamos hablado este, de lo que suele suceder en algunas... Eh, iglesias actualmente que, eh, no sé si eh, con, con, con mucho conocimiento o poco conocimiento, pero es como que están volviendo a las costumbres judías. ¿sí? Algunas este, no, no muy profundamente, otras sí, ya como que están practicando inclusive hasta las fiestas judías. ¿no? Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que nos volvamos al judaísmo? ¿Tiene sentido que practiquemos los ritos que se practicaban en la ley o tiene sentido que vivamos en la gracia del Señor. Esto es lo que le está diciendo. ¿no? Entonces, ahí nos dice el primer argumento ¿eh? que este, eh, tenemos para no guardar los ritos de la ley de Moisés, eh, para ser salvos y santos en este caso, ¿no? Es la advertencia de volver a la esclavitud, el peligro de volver... a a la esclavitud. Y eso está en los primeros versículos, en el capítulo 4, versículos 8 al 11. ¿sí? Entonces, ahí ¿qué te parece si lo leemos nuevamente? Y ahí vamos a ver con las diferentes versiones. ¿sí? La reina valera dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos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 ¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles pobres y pobres poderes, y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre es que ustedes no haya servido de nada. No haya servido de nada, dice. ¿sí? Fue en vano, dice acá la Reina Valera. ¿Y vos qué tenés allá en la NBI, Gabriela? 4 es ese? El 7. El 4. Era del 8 al 11. Sí, del 8 al 11. Así que antes eres esclavo, como eres hijo, Dios te ha hecho también el ejemplo. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos. Y en realidad no son Dios. Bien. Entonces, fíjense esto, ¿no? Lo que, el primer argumento que, que da ahí Pablo es la advertencia del peligro de volver a la esclavitud. ¿Por qué les dice eso? Él, él les dice, ustedes cuando eran gentiles, cuando ustedes eran gentiles, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los llamados dioses, ¿sí? Y ellos tenían, este, si es la, la galaxia que nosotros este, presuponemos, eh, dominado por los romanos, los romanos tenían las mismas deidades que los griegos, pero llamados de otra manera, ¿sí? Eh, más después todo el politeísmo que este, eh, ululaba por, por, por todo el, por todo el, el, el mundo este, antiguo en ese momento. Entonces él le dice, ustedes ya estaban siendo eh, servidores a dioses extraños, a los que ustedes de alguna manera sabían que ni siquiera existían, pero por las dudas les servían ¿Viste? Como hoy en día algunas personas... Eh, saben que eh, la, la superstición no es este, algo cierto, pero por las dudas lo hacen, ¿no? Si se le cae la sal, este dice, ay, hoy oh, no viste, uy, que no tenga mala suerte, ¿no? Y, ¿eh? O si le pasa un gato negro por enfrente, ay, Dios mío, ¿viste? Ya se me como que con el aceite, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces e inclusive este llaman a veces a autoridades espirituales para que le vayan a, a a sacarlos, claro, la, la, la mala suerte de la casa. Vos sabés que tengo una compañera que no conoce al Señor, pero una vez me dio un testimonio y dice, no vas a creer, yo tenía un auto que se me rompía, toda la semana se me rompía, se me rompía. Y mandé a llamar al, al, al cura de la, la parroquia, y vino el cura y me tiró el agua bendita y no me escuché. Y vos sabés que tenía ahí un pastor a la vuelta de casa, lo mandé a llamar, el pastor vino y e hizo no sé qué, unas, unas oraciones ahí. Santo remedio, No se me rompió más la auto. Claro, así que este, no, sí, se tiene, tiene poder esa, esa oración. Bueno, no lo, no lo veo muy, muy este, bíblico a todo esto, pero. Y, sí, no, pero es como que eh, hasta, hasta para cosas sencillas, nosotros es como que, que buscamos eh, hasta ritos ¿no? supersticiosos. ¿A qué queremos llevar? Pablo le estaba diciendo, ustedes eran esclavos de esos dioses e inclusive hasta tenían que hacer peregrinaciones, eh, promesas. ¿Cuántos han hecho promesas antes de conocer al Señor? Y yo Buenos Aires, de casa a casa, hasta la iglesia de Luján, de Luján. Claro, la caminata de Luján. Y mucha gente la sigue haciendo hasta el día de hoy. Dice, tengo una promesa y se va y bueno, saca unas ampollas en la, en la vida. Después nunca más aparece por, un, por una capilla, y nunca más, pero hizo la promesa, ¿no? Bueno, acá tenemos, acá tenemos este, eh, el ritual de, de los 3 de, de, de, de, de, de mayo, ¿no? Con el Cristo de la Quebrada, el de la Villa de la Quebrada. ¿Eh? El primero es que comienza, pero el 3 es el día, ¿no? Y también en Renca creo que, que hay otro Cristo... Y es como que eh, esos rituales, inclusive hasta disfrazados de cristianos, rituales que nos esclavizan porque en definitiva no es lo que Dios está pidiendo que hagamos. Porque Dios no pide que hagamos eso. No, no me está diciendo, bueno, por tu esfuerzo yo te voy a bendecir, por tu promesa. Pero es como que nosotros, los, los seres humanos, históricamente siempre como que quisimos hacer eh, lo extra, lo que hablábamos hoy de nuestra ansiedad. En mi ansiedad yo digo, te prometo que si me das tal cosa me voy a pelar un año, no voy a dejar que ese me... no, yo no estoy con una promesa, ¿no? Esto es porque hay poco cabello ya, entonces cortamos cortito. Pero algunas personas hacen esa promesa, o no me voy a este Entonces tiene una barba así, parece en este, este matusalén, así con una barba toda, pero no me afeito porque, bueno, eso es lo que le estaba diciendo. Ustedes eran esclavos de esos dioses. Y esos dioses ni siquiera existen, le dice Pablo. Y ustedes ahora conocen a Dios. Cuando le está diciendo que conocen a Dios, no está diciendo que conocen a Dios como diciendo, sí, tenemos la información de que Dios existe. No, conocen a Dios porque el poder de Dios se ha manifestado. Eso es lo que le está diciendo. ¿Eh? El poder de Dios se manifestó en ustedes. ¡Claro! Entonces... Yo te pregunto a vos, si yo te pregunto hoy, así, así en crudo, viste, que cuando te hacen esas preguntas como que te quedas así, ¿qué me puedes decir vos a mí como un argumento válido de que Dios existe? ¿Qué hizo Dios por vos para que vos me digas Dios existe? ¿Sí? Bueno, entonces, a... bueno, pero una, tirame una. ¿De dónde te sacó? Entonces vos decís, yo estaba perdido, estaba en el fondo, estaba con un proceso depresivo y autodestructivo, inclusive llegando a, a situaciones extremas, límites, de ahí me rescata Dios y yo siento la presencia de Dios, siento el abrazo. Bueno, entonces, eso le está diciendo, ustedes experimentaron a Dios, ustedes recibieron milagros, ¿sí? ustedes recibieron el toque de Dios y ahora quieren retroceder y convertirse otra vez esclavos de los débiles acá dice, la, la, estoy leyendo la, la este, nueva, eh, nueva traducción viviente esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo ¿vas a retroceder? ah no, pero en mi trabajo todo el mundo este, viste, los primeros de mayo toma el vasito de ruda con caña con ruda, ¿no? no, no, porque eso te previene porque dice ¿Qué, ¿Qué dice el dicho, sí? Julio los prepara y agosto se los lleva. Entonces, para que no me lleve agosto, yo todos los primeros de agosto, me, ¿Eh? Claro. Yo, y los 29, hermano, ahora que pasó, los ñoquis, porque si no, no voy a tener trabajo. ¿eh? Y le dejo un poquito de platita debajo del plato, porque eh, no, me toque, no me toque, mano eso, porque... ¿La Navidad, eh, presenta para que no de Claro, ¿no? Y no vaya a querer brindar con agua, tiene que la ser la bien, conviene, con sí. vino. con algo, con algo alcohólico, no, porque si no... no sino, bueno, eso le está diciendo. Ustedes experimentan el poder de Dios y ahora están retrocediendo a los inútiles principios espirituales de este mundo. Y mira lo que te dice, porque esto nos pega así de lleno un cachetazo a todos, dice pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Entonces está diciendo, fíjate, fíjate lo que estás haciendo. A mí me pega porque digo, a veces, ¿cuántas cosas eh, que no son del, de Dios eh, eh, nosotros las practicamos? Hola, este, Yolima García creo que es Ingrid, ¿sí? Eh, y sí, nos rescató de la vana manera de vivir, dice Isaura. Sí, tienes razón. Vamos a la pregunta 2, o al, a la consigna 2. Dice, exhortación basada en la excelente relación que disfrutaron anteriormente. A esto van los versículos 12 al 20. Mira, yo sigo con la, con la eh, NTB. Eh. Dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo seguía a ser como ustedes, los gentiles. Libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví el enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes... No hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando esté con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles de, en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. O sea, Pablo le dice, nosotros nosotros éramos como, como familia, y, y él cuenta ahí una, una, una situación personal, ¿no? porque por eso él les da el argumento, dice, a ver, cuando nosotros estábamos juntos, ustedes hasta, eh, si era posible, se hubieran arrancado los ojos. Sí. Algo de eso dice, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo cual nos hace pensar, y esto es una, una, una suposición bastante certera, de que Pablo, porque después habla que escribía con letras grandes, es como que Pablo, eh, porque de mi propio puño y letra escribo y con letras grandes, como que él tenía un problema visual. ¿sí? Y seguramente que tuvo algún problema eh, con sus ojos cuando estaba allí en Galacia y los, los propios gálatas este, eh, estaban muy preocupados por su salud. Entonces, ¿qué le dice acá a Pablo? Pablo le está diciendo a, a los gálatas, le está diciendo, nosotros teníamos otra relación, nosotros no éramos esto, nosotros éramos... Este, eh, una, una relación muy, muy fluida teníamos teníamos este, una relación de amor teníamos una relación de, de, de amistad de compañerismo, de hermandad y ahora por qué estos falsos, este, falsos maestros lo dice así acá la, la, la NTB lo dice esos falsos maestros están tratando de ponerlos en mi contra esos falsos maestros lo único que quieren es aislarlos de mí ¿te ha pasado? seguramente te habrá pasado con alguna relación este, cercana, familiar eh, que te, te das cuenta como que eh, había muy buena, muy buena onda y después hay como que hubo un quiebre, algo se quebró y hay personas que eh, conspiran para que vos puedas llegar a tus seres queridos ¿te ha pasado esto? esto es lo que estaba sintiendo Pablo. Pablo estaba sintiendo una traición de estos falsos maestros hacia la confianza que tenían los gálatas con Pablo. Era algo muy personal. Sí, no sé si te pasó alguna vez, seguramente que sí, porque vivimos en esta tierra y en esta tierra tenemos este, dificultades con las relaciones eh, sentimentales. No estoy hablando de relaciones amorosas, sino de amigos, de familiares, de personas cercanas, que vos viste que eh, otros... Es como que lo alejaron de vos. Como que no hubo, no hubo un quiebre personal, no hubo una discusión, sino que hubo este, personas que conspiraron con esa amistad por celos, por diferentes situaciones. ¿Eh? Por malos entendidos también. Y es como que vos este, te sentís como Pablo, porque Pablo dice: Yo desearía estar con ustedes en este momento. ¿Viste cómo le, termina esa, esta parte? Eh, yo quisiera hablarles en otro tono, pero no sé qué hacer. Dice, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Como que se le habían quemado todos los papeles a Pablo. Dice, ya no sé qué hacer. ¿Cómo los ayuda a ustedes? ¿Cómo les hago entender de que este camino no es el correcto? Ustedes están tomando decisiones que no son buenas, no son saludables para ustedes ni para su futuro. ¿Sí? Él estaba mirando esa situación y estaba preocupado. Entonces, eh, la otra dice la alegoría sobre la ley y la libertad, Entonces, ¿entonces el que, valoren la de que valoren los el recuerdo de lo bueno que pasaron. Claro, no sé eh, cuando te pasa, cuando nos pasa a nosotros, eh, apelamos a esos recuerdos, ¿sí? Apelamos a esos, a esos momentos, decimos, cuando estuvimos juntos, cuando estuvimos este, relacionándonos directamente, por eso es tan importante la, la, la, la relación mutua, y por eso el, el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿sí? Este, este domingo el pastor Aníbal nos recalcaba sobre eso, eh, cosa que no está en contra de lo que sucede con la pandemia y con con los que no pueden asistir a la Iglesia, sino que si podemos asistir, que no dejemos de hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Sí, hay veces que no podemos, a veces que estamos enfermos, a veces que estamos, con, con otras, a veces estamos en otras provincias. Pero si estás acá y si tenés salud, vení porque el estar juntos es algo maravilloso, el estar en comunión. Y es lo que le estaba diciendo, nosotros estábamos en comunión, nosotros éramos hermanos, nosotros teníamos este, mucho en común. Y, ¿Y se acuerdan cómo me, me, me, me recibieron ustedes? Inclusive yo estaba enfermo. Yo no, ¿viste? Eh, Pablo no se muestra como ese súper eh, eh, cristiano, cristianator, como dice Dante sí. Hebel. ¿no? Hay eh, súper cristiano, viste, y, y, y soy invencible. No, Pablo dice, yo estaba enfermo cuando le prediqué. ¿Sí? A mí me, me impacta el testimonio de Anacondia. Eh, Anacondia dice que oró... Y, y, y de hecho hay muchos testimonios eh, por personas que se le, se le han emplomado las muelas, ¿no? y, y hubo un tiempo en que era uno de los, de los testimonios más escuchados en las campañas de Anacondia, dice, pero yo, Anacondia dice, yo siempre me tenía que ir al dentista, y yo le decía al, al señor, pero y si tantas personas se sanan en las campañas, ¿por qué yo tengo dolor de muela? ¿por qué me tengo que ir al dentista? ¿por qué me tienen que hacer el tratamiento de conducto? ¿por qué me tienen que poner la corona? Y el señor... Lo mismo que a Pablo le dijo, bástate mi gracia. Exactamente. Bueno, entonces, acá el otro argumento que le está dando, recuerden que son argumentos de los, eh, los pasajes para convencer a los gálatas que no deben guardar la ley de Moisés para ser salvos, ¿no? Entonces, el otro argumento que viene es la alegoría sobre la ley y la libertad. Entonces, desde el versículo 21 del capítulo 4 al 5.1 Pablo va a estar haciendo esa alegoría dice, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley ¿saben lo que en realidad dice la ley? las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos uno de la mujer esclava y el otro de su esposa quien había nacido libre ¿Sí? ¿se acuerdan? Agar y Sara, ¿no? el nacimiento del hijo de la esclava, Agar fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Ansiedad se llama esto. ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando este, eh, tanto Sara como Abraham estaban desesperados para tener ese hijo y entonces eh, a Sara se le ocurre la brillante idea de copiar a las costumbres de los que venían haciendo? Lo que estaba diciendo Pablo acá, ¿no? las costumbres de los pueblos, entonces dice, bueno, eh, yo te doy a mi sierva, mi, mi, mi doncella, la que me sirve a mí, y, y, y bueno, este, va a ser como que, que es mi hijo. Y seguramente que este, el milagro de Dios va a ser que ella conciba. Mentira. El milagro de Dios era que Sara iba a concebir, no que iba a conseguir su sierva. Pero bueno, y acá entonces viene este, este lindo este, relato, ¿no? El 24 dice, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Él habla la ley como sinónimo de esclavitud. ¿sí? Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a la luz, a luz, perdón, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces acá esta alegoría habla de la ley y la libertad. Pone a la ley como si fuera, al igual que Agar, ¿sí? como si fuera ese, ese pacto, esa ansiedad por querer recibir la promesa de Dios y que el fruto que dio fue un hijo que no era de la promesa y pone a Sara que luego concibe milagrosamente ¿sí? y que Sara te, termina siendo la mamá de Isaac y a Isaac como el hijo de la promesa y entonces habla de dos Jerusalenes habla de la Jerusalén Actual, para Pablo, obviamente, la Jerusalén que él conocía, dice, esa Jerusalén es la Jerusalén que ahora está representando la ley. Y esa ley es la esclavitud de los ritos, de los días, de los años, de las fiestas, de tratar de cumplir la ley para llegar a, a, a la salvación. Y la verdadera Jerusalén, la celestial, ya no la terrenal, representa a la promesa de Dios, a la fe, a Isaac el Hijo de la promesa, el Hijo que nace milagrosamente, el Hijo que nace por la concepción y la sanidad y la restauración del Espíritu Santo. Porque nosotros nacemos de esa manera. Nosotros nacemos de nuestra madre físicamente, pero espiritualmente nacemos del milagro de creer en Jesucristo. Por eso es promesa. Recibimos la promesa y Él está diciendo, si ustedes nacen espiritualmente en la, en la promesa... ¿Por qué se quieren volver a la ley? ¿Están entendiendo? ¿Están... No, no, yo no, no le estoy preguntando a ustedes. Claro. No, eh. No, no, no, Pablo le está diciendo, ¿no? Claro, no, no, no. no. Él, él le dice, ustedes están entendiendo, Pablo le dice a los baratas, No, ¿ustedes están entendiendo que la decisión que están tomando es totalmente equivocada? Yo creo que, que Pablo estaba ya este, eh, agotando los argumentos y, y diciendo, muchachos, chicas, pensemos un poquito, pensemos un poquito, algo no está funcionando, algo no funciona bien. Y sigue, ¿no? Porque fíjate lo que habla ahora, y ahí, y ahí se pone un poquito más picante, Pablo, porque ahora toca un tema que ya involucra otras cosas. Dice, la advertencia de las consecuencias nefastas de circuncidarse para ser justificado. Entonces dices, no solo que están volviendo a la ley, sino que ahora grandes se quieren circuncidar. Y entonces dice, a ver, vamos a hablar de esto. Dice, presten atención, el, el 2 al 4, acá te lo leo en la... En la claro, el 5-4, en la NTB te leo. Presten atención, yo Pablo le digo lo siguiente. Les digo, dice, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, vuelvo a repetir, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia, Claro. Caído. Claro. Como si la, la gracia fuera. Claro. Claro. Exacto. Claro, han rechazado. Claro. Esta es una gran discusión. Hay una gran discusión teológica que por los siglos de los siglos sigue ¿sí? se puede perder la salvación un tema interesantísimo donde los grandes este, pensadores cristianos han debatido por años ¿sí? y por años no se han puesto de acuerdo ¿sí? ¿por qué no se han puesto de acuerdo? porque muchas personas creen correctamente que el pacto de Jesucristo con nosotros es eterno y eso es correcto Ahora, también es cierto que nosotros podemos, lamentablemente, porque acá digo lamentablemente con lo que está diciendo Pablo acá, nosotros podemos rechazar la efectividad de la gracia. Y podemos hacer nulo ese pacto. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos en vigencia el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La libre elección. O sea, viste que acá en Argentina dicen que no hay ley superior sino la Constitución Nacional. Dice, todo lo que se oponga a la Constitución Nacional, por más que se legisle dentro de, de la Cámara de Diputados y por más que la Cámara de Senadores le dé fuerza de ley y por más que los jueces quieren implementar, si argumentamos que esa ley va en contra de la eh, Constitución Nacional, esa ley... Es nula. Porque la ley suprema, ¿cuál es? La Constitución Nacional. Eso nos dice, este, nuestros, eh, nuestro sistema jurídico nos dice eso, no? La suprema ley es la constitución nacional. Bueno, la suprema ley de Dios, o la suprema, el, el supremo mandato de Dios, es que si vos si vos recibís el regalo de la gracia, si vos. Este, reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, vos sos salvo, porque por fe tomaste y aceptaste el sacrificio de Cristo y por fe tus pecados son perdonados, ya que Cristo pagó ese precio muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, hay una ley que nosotros no tenemos en cuenta y que sigue estando vigente, que es la ley de la libre elección, el libre albedrío. Y esa ley va a seguir estando en cuenta hasta que nosotros dejemos de tener nuestro, nuestro cuerpo mortal. O sea, la libre elección es por sobre todas las cosas. Y por eso Pablo acá argumenta esto. ¿Qué dice Pablo? Dice, si ustedes pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces se están obligando a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, se separan de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Entonces, están renunciando al beneficio del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces está diciendo, ustedes están retrocediendo, en vez de avanzar se están quedando atrás y están tomando el camino equivocado y como lo pueden hacer viste, yo, yo estoy justo haciendo un cambio de, de compañía telefónica porque la que tenía me empezó a cobrar demasiado caro no? entonces la otra vino, viste, que están desesperados para que, vino la otra claro, sí me bajaron, no sé, 80% me bajaron y claro, me quedó un abono re fácil, ¿no? pero, ¿eh? El, el tema es que todo el lío, ¿no? Que, que tengo que cambiar el chip y bueno Esto es como que hago el cambio de chip de compañía, ¿viste? Encima cambié el chip y el chip que me dieron para cambiar en mi casa estaba roto Así que hoy tuve que volver a ir y gracias a Dios ahora tengo Ya tengo línea telefónica, así que Lo bueno, te, tenía antes porque tenía un, un chip prepago, pero bueno eh, Ahora ya, ya me quedó el definitivo él, él está diciendo, ustedes están cambiando el chip, se están cambiando de compañía pero la que tenían le convenía. La que están tomando ahora no solo que le cobra el triple, el cuádruple, sino que le da ningún servicio. Yo le estaba con, con Cristo, tenés todo, tenés salvación, tenés perdón de pecados, tenés gracia. Sin Cristo, ¿cómo haces para llegar a la salvación? No llegás a fin de mes, no te alcanza, no llega, ¿no? Claro. Está bueno. Entonces, dice, el otro argumento es explicación de los medios para alcanzar la justicia ante Dios. 5 y 6. Dice, pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces... ¿Cómo alcanzamos la justicia de Dios? ¿Por la circuncisión? ¡No! Ahora, imagínate lo que le estaba pasando a los gálatas. ¿eh? Esto es como que eh, venga el, el pastor de, de la iglesia, no sé, un líder, una, un, una autoridad y digan, muchachos, sobre todo a los varones, ¿no? Muchachos, el Espíritu me dijo que tenemos que circuncidarnos todos porque tenemos que estar todos circuncidaditos, ¿no? Hoy en día, circuncidarse es bastante este, eh, sencillo, pero es doloroso. No es, algo, es cortar el prepucio, ¿sí? Sí, sí Yo Hay una palabra que me llamo la estima. Sí, ¿cuál? No la estima para circuncidar, circuncidemos. Se refiere a circuncidar no, no, no entendé la, no, no sé significa, significa la circuncisión. La circuncisión, perdón. La circuncisión que... es, es... Esto es muy sencillo. ¿Viste el pene del hombre? ¿Eh? El pene sí. del hombre, viste que tiene una recubierta de piel. Sí. Bueno, y viste que por lo general queda este un, un, el prepucio, que sería la parte de piel que sobra de la recubierta del pene. ¿Sí? ¿Qué sí. le dijo este... Eh, Dios a, eh, a Moisés que todos los varones judíos, como señal del pacto, del pacto de la ley, tenían que estar circuncidados. ¿sí? Entonces, tenían que cortarse ese prepucio, ese, ese sobrante de piel del pene, se tenían que cortar. Eso iba a ser la señal del pacto. A partir de Moisés, o sea, a partir de cuando estaba ya con, con, con, con los egipcios, el pueblo comenzó a circuncidarse. Todos comenzaron a circuncidarse. Ahora, Primero lo hicieron con los grandes, que les llevó a la mayoría tres o cuatro días recuperarse porque en ese momento no existían las la medicinas, los calmantes. Hoy en día te lo haces y aún que te tenés calmante tenés que recuperarte porque justamente es una parte muy sensible del, del cuerpo eh, humano del varón, ¿no? Pero, eh, ¿qué se hace o, o qué se empezó a hacer? Circuncidar a los bebés de ocho días. Porque a los ocho días, el bebé está haciendo justamente la, eh, la, la recirculación de su propia sangre, antes compartía la sangre de la mamá por el cordón umbilical sí. y ahora este, eh, ya está haciendo su propia elaboración de sangre, entonces es el momento en que menos sangre eh, menos sangre y que menos dolor le, le ocurre. El bebé ni siquiera se, termina, se da cuenta pero este, después ya no se acuerda del dolor y lo que pasa es que ahí es una, una operación muy sencilla. La suelen hacer los rabinos, los rabinos judíos, aparte ya tienen toda una técnica para hacerlo y, y lo hacen sin que este, esto implique algún peligro. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los gálatas? Ustedes no son judíos. Si ustedes si quieren, se quieren sin ahora van a volver a tener los dolores que tuvieron los grandes cuando empezaron la primera vez. Y van a tener que hacerlo, ¿y para qué? No tiene sentido, es lo que le está diciendo. ¿Para qué se hacen eso? Claro, porque ya Dios no está pidiendo que se circunciden para que cumpla la ley, porque se superó la etapa de la ley. ¿Y quién la supera? Jesucristo. Jesucristo, al cumplir la ley, dice, a partir de ahora, todo el que cree en mí es salvo. Entonces, los judíos, hasta el día de hoy, se siguen circuncidando por una costumbre, e inclusive es una costumbre higiénica, porque este, es algo... Muchos, muchos varones, aunque no sean judíos, están circuncidados por diferentes circunstancias higiénicas y todo lo demás. Ahora, lo que le está diciendo Pablo es, si ustedes lo hacen por un ritual religioso, no tiene sentido ese ritual. Es como todo lo que estábamos diciendo. Es como este, cumplir un ritual que Dios no lo, no lo está avalando porque... No es que no lo apruebe, sino que no lo toma en cuenta porque no te lleva a la salvación. Y eso es lo que está diciendo. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Y por eso dice, los que vivimos en espíritu esperamos recibir por fe la justicia que Dios nos ha prometido. Y dice, cuando depositamos la fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Es como que Dios no te está diciendo, a ver, sos circuncidado, ah, vos tenés un plus extra, te voy a dar una bendición extra, ¿sí? Tu sueldo... Te va a rendir un 30% más, vas a estar todos los meses con el este, Sir Monday, ¿no? Para el tema ahora. ¿Eh? 30% más todos los meses, ¿no? Porque vos sos circuncidado, entonces a, a vos te bendigo más. A vos que no sos circuncidado, y bueno, mira, este, eh, vamos a darte un poquito de inflación, viste, porque no querés circuncidarte. No dice eso. El Señor bendice. Y el Señor te da a vos y a mí, a cada uno de nosotros la bendición porque somos hijos de él por la fe, no por la circuncisión exactamente solo la fe y entonces el último argumento que nos está indicando acá el estudio de hoy es el, el señalamiento de la culpa de los maestros judaizantes ¿sí? entonces ahí son los últimos versículos del 7 al 12 del capítulo 5 dice ustedes corrían muy bien la carrera ¿quién les impidió seguir la verdad? seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor les guardará de creer falsas enseñanzas. Dios guardará a la persona que los está confundiendo, Dios juzgará, perdón, a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Está diciendo que se corten en la mano, que se corten el pie, lo que le están pidiendo a ustedes que se circunciden. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Él está diciendo, los falsos maestros, los falsos maestros, le hicieron a ustedes creer una cosa que no es correcta e inclusive le hicieron creer que yo estoy enseñando perdón, que hay que circuncidarse son de terror sería hoy en nuestro castellano ¿no? son de terror estos muchachos ¿eh? dice y, y Pablo les argumenta si fuera esto así no me estarían persiguiendo pero yo no estoy predicando de la circuncisión ni estoy predicando de volvernos a la ley yo estoy predicando de la fe en Jesucristo por eso me están persiguiendo. Y por eso deseo que los que estos muchachos están enseñando como algo normal, bueno, que ellos mismos se mutilen. Y se saquen un dedo, se saquen una mano, que se saquen un brazo, que se saquen un pie, un tobillo. Se mutilen, se automutilen. Muy fuerte lo que está diciendo acá Pablo, pero eh, muy pertinente para, para esto. ¿Por qué? Porque Pablo está... Como ya te dije antes, dando diferentes argumentos para que no retrocedamos en nuestra fe. Y hoy, yo me estaba preguntando esto, ¿no? Hoy tenemos, como ya dijimos, algunos este, eh, cristianos que de alguna manera están queriendo volver a la, a, al, al judaísmo, ¿no? Pero también tenemos las artimañas del enemigo que nos quiere a nosotros hacer, este, eh, salirnos de nuestro estado de gracia. ¿Y cómo lo logra? Y lo logra, como no puede lograr este, haciéndonos perder la fe, lo logra debilitándonos la fe. Algo decía la semana pasada eh, el pastor García, nos roba la alegría de la salvación, la alegría de servir a Dios. ¿Y cómo nos roba la alegría? ¿Eh? Claro. O nos, o, o nos adormece, nos deja adormecidos. ¿Viste? Como cuando este, dormís una siesta larga y, y, y decís, viste, uy, no me quiero levantar porque parece que está muy cansado. ¿No? Pero ya descansaste. Pero no, porque como no estás activo, es como que esa inactividad te lleva a más inactividad. Y a veces el enemigo nos va... Adormeciendo Y esto va haciendo que nosotros decaigamos en nuestra fe, nos desviemos de la fe. Y lo que Pablo estaba sintiendo es que a estas personas que les había predicado el Evangelio, que habían recibido a Dios, que habían tenido milagros en su vida, que habían experimentado el poder de Dios, ahora se estaban confundiendo y estaban tomando decisiones equivocadas. Y yo creo que por eso es tan pertinente esta carta para, para nosotros, para vos, para mí, en estos días. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos en esta situación. Estamos en una situación donde tenemos que decir, yo quiero volver al, al, al gozo de estar con Jesús. Ayer estaba terminando una, una clase en un seminario, yo la, estaba enseñando música. Y vos sabés que empezaron a cantar este, algunos... algunos algunas canciones este, viejitas. No sé si vos te acordás de una canción que decía Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir. ¿Te acordás? Y todos unidos a la fiesta Es Cristo el que va a servir. Y vos te imaginabas una mesa grande, ¿no? Sí, bueno. ¿Y qué, qué, me, qué me venía a mi mente? ¡Ah! Es, es, esas ganas de ir a la iglesia. O sea que eh, como... En ese momento, ¿te acordás de la hiperinflación de Alfonsín? En ese momento, cada vez que vos tomabas el micro, el colectivo, este, a la ida te salía un precio y a la vuelta te salía otro. Claro. Entonces, eh, y en esa época yo era adolescente y estaba, pero repina re con el Señor. Entonces, como me tenía que tomar dos colectivos para ir a la iglesia, caminando eran 35 cuadras, porque no había un, un colectivo de derecho. ¿Qué hacía yo? Me caminaba a las 35 cuadras y ¿sí? total. Eran 25 minutos, 20, 20. depende del paso, eh, media hora de, de caminata, viste. Estaba junto a la voz y... Claro, entonces iba y llegaba en el chaco. Imagínate con corbata para tocar, la música. La, la, la, la camisa, viste, todo transpirado, llegaba pero contento y ahí iba, viste, y cantábamos y estábamos. Este, y las reuniones eran domingo, martes, jueves, sábado, viste, todas las reuniones, y terminaban por a a la una de la mañana la reunión y yo me quedaba hasta el final, y, y cantábamos y, y estábamos tan gozosos. Y uno dice, a veces piensa, ¿no? Y ahora que, que, que ya tenemos otras, otras cosas, ay, no, pero, no sé, me duele la uña del pie o el pelo, no tengo cortito el pelo, me tengo que cortar, no, no voy a la iglesia, no y es como que le ponemos excusas al Señor, y tenemos que volver a la alegría de estar con Jesús, que es lo que estaba diciendo Pablo, no nos desviemos, volvamos, vos también habrás estado en ese, en ese viste que, que Apocalipsis habla de este, que no se volvieron al primer amor, y ese primer amor es el, el, el el que uno este, está y hace locuras ¿no? y yo quiero y te invito a vos y a, a cada uno de nosotros a volver a enamorarnos de Jesús a volver a hacer locuras por Jesús a volver a hacer las cosas por Jesús, ¿te animás? Sí Como de y a trabajar también para la campaña de Yo estaba ahí, Y bueno, ¿qué les parece si volvemos a ese, a ese amor? ¿Oramos? Señor. Gracias por esta carta, gracias porque cuando vemos lo que Pablo está hablando a los gálatas, a estas iglesias de Galacia, y cómo estaba preocupado porque él veía que estaban, estaban equivocándose con las decisiones que tomaban y se estaban desviando de tu camino, Señor. se estaban desviando de la fe, se estaban desviando de, de entender y de creer en ti, Señor, como esa fuente inagotable de poder. Y, y, y si lo aplicamos a nosotros hoy en día, Señor, y recordamos esos primeros momentos cuando nos enamoramos de ti, Señor, cuando estábamos tan entusiasmados contigo, Señor, y que eh, la oración era tan fluida contigo, Señor, y, y el momento de, de, de estar con los hermanos y de estar sirviéndote a ti era una alegría, Señor, era una cosa maravillosa. Señor, si hemos perdido eso, te pedimos que nos vuelvas al primer amor, nos vuelvas a hacer recordar lo hermoso que era estar con vos, cantarte, servirte, alabarte, adorarte, hacer locuras contigo, Señor. Bendita locura, Señor. Bendita locura de, de servirte con todo el amor, Señor. De volvernos a la fe, de volvernos a, a la inocencia de, de ese primer amor, Señor. Te pedimos que nos estés... Derramando el Espíritu Santo, Señor. Y que podamos sentir esa presencia única. Porque no te alejaste vos, Señor. Nosotros, por, por diferentes circunstancias, no es que nos enfriamos, sino que dejamos de, de avivar el fuego, Señor. Y vos querés que avivemos el fuego. Que vuelva a arder esa, esa llama en nuestro ser. Por eso te lo pedimos, Señor. Que vuelva a arder tu Espíritu Santo en nuestro ser. Que tu presencia vuelva a quemar nuestro corazón, nuestro pecho y que, y que nos rindamos nuevamente a ti, Señor. Gracias Jesús, gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes con... Nuestro estudio número 5. Muchas gracias a María, a Laura, a Hilda, a Norma, a Ingrid, ¿sí? A Norma, sí, que Dios los bendiga. Angie Luz, ahí está, Ketty de Buenos Aires. ¿sí? Y le mandamos un saludo a Ketty, que nos dijo que nos iba a ver después. Ketty de aquí de San Luis también. Así que va a estar viendo la, la grabación. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal. Viste que eso decían en, en los 80, ¿no? ¿Eh? En los 80 decían, a esta misma hora y por este mismo canal. ¿eh? Así que bueno, ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.